porque antiguamente las petacas hacían de chocolatillo, no de tetera paja. La tetera paja solamente utilizaban para hacer trenzas. Se raspa para teñirlo, porque raspado es que se tiñe más fácil. Sí, pues me acuerdo todavía que pues allá se manteníamos solamente de la agricultura, de la pesca, porque eso también la artesanía ya habíamos olvidado, ya no, cuando llegamos acá ya eso no, no veíamos como importancia en la artesanía. Pero gracias a Dios vimos que, que de eso se puede vivir, ¿no? Y como indígena eso es lo que nos identifica. Estamos demostrando cuando hacemos un producto, en lo que vivimos, en lo que comemos, en lo que hacemos, la, la selva, eso es lo que estamos mostrando cuando hacemos un producto y, y para nosotros es un, un orgullo. Y entonces eso es lo que hicimos, nos organizamos acá las mujeres y todas las mujeres están unidas para, para trabajar en eso. son símbolos representativos de la comunidad, son pensamientos de los ancestros basado en figuras como el mico, el mono, la mariposa o cosas que nos rodean. ¿no? Una que es bien reconocida, la que es más tradicional es el Chonanaporo, que traducido literalmente es cabeza de los viejos, pero que eh, semánticamente podemos decir que es los pensamientos ancestrales. Cultura, cultura no hemos dejado, ¿no? Simplemente miramos que hay cosas que no, no nos convienen y, y estamos aferrando más a las cosas, a las culturas buenas, como el idioma, la forma de alimentación y la, y la cestería. Eso vimos como la importancia de, de, de tener, permanecer con eso.